Es un tema que ha estado pues polémico en las redes sociales y que muchas personas han opinado. Y es el caso del cubano condenado a 110 años de prisión. Y la influencer de Instagram, muy famosa, Kim Kardashian, opina sobre ello, diciendo en su cuenta que es injusto. Y es que la influencer Kim Kardashian se sumó a los millones de personas que piden justicia para Rogel Lázaro Aguilera Mederos. El camionero cubano condenado a 110 años de cárcel en Estados Unidos por un accidente de tránsito. La madre del cubano agradece todo el apoyo recibido. Kim Kardashian en su perfil de Facebook y en sus otras redes sociales como Twitter dice, la ley de Colorado realmente tiene que ser cambiada y esto es tan injusto. El gobernador Harry Polis es una muy buena persona y sé que era lo correcto. Antes de opinar sobre la condena al camionero cubano, la celebrity se informó sobre el caso. Para los que no conocen este caso, Rogel Aguilera Mederos es un joven de 26 años que fue condenado a 110 años de prisión por conducir un semirremolque que provocó un accidente de tránsito en el que murieron cuatro personas. Él no estaba borracho ni bajo la influencia del alcohol. Sus frenos en el semirremolque fallaron, dice pues la celebrity Kim Kardashian. Ella pues así se une a los más de 4.5 millones de personas que piden a las autoridades de Colorado reconsiderar considerar la condena de 110 años. La petición en el portal change.org de, de un indulto o conmutación de la pena para Aguilera Mederos aspira a sumar más de 6 millones de firmas. Este caso de este cubano tiene ya varios varias semanas en las redes sociales donde muchos se han pronunciado, muchos latinos, le están comparando con otro caso, también de otro latino, no recuerdo si es colombiano, mexicano, o algo así, que sí asesinó, creo que fue a varias personas, le dieron menos años, y a él, que como podemos leer la nota, no estaba bajo el alcohol, tampoco eh, estaba borracho, nada por el estilo, sino que los frenos del semirremolque que él conducía fallaron y las personas pues, que iban cruzando en ese momento eh, las atropelló. Entonces, eh, muchos eh, no lo saben, han criticado, y han dicho que ella no tiene que meterse en esto porque lo de el maquillaje y el flow, pero realmente ella está estudiando derecho <coughs> para ser abogada. Ella tomó tres exámenes. Lo segundo, los primeros dos que tomó, no le fue muy bien, o sea, falló pero en el último ella estudió mucho y lo es y hay ya varios casos en Los Ángeles, en Texas, que ya se ha entrado en redes sociales, que ella los ha tomado y ha ayudado a mucha familia. entonces la madre de este joven de 26 años cubano, le ha agradecido mucho a ella, como es una influencer, ya sabemos a nivel mundial, que ha ayudado y ha, y ha visto la cara del otro lado de lo que ha pasado, que no le han dado su momento de testificar y decir su sus hechos, ¿verdad? Entonces la otra persona que sí lo ha cometido, que sí, y lo dijo que más todas esas personas en un caso eh, que es similar eh, eh, le dieron menos años entonces ya se le encuentra injusto como muchas personas que lo han compartido a través de las redes precisamente yo te iba a decir eso eh, no solo eh, eh, la Kim Kardashian ya de hecho pasó su examen el, un sí. examen que no es fácil eh, de, de ser abogado en Estados Unidos entonces eh, estamos viendo aquí que, que la Kim Kardashian pues está involucrando en este caso, un caso muy sonado en Estados Unidos, de este cubano, que, pues, tuvo este accidente y le cantaron 110 años. A, para mí, una locura, por, por un accidente que no fue algo provocado, pero sí, bueno. Eh, y sí, la Cardancha, pues, está dando una muestra de que ya ella no es solamente una figura de los medios, una figura eh, controversial, ¿verdad?, de los reality sino también una persona que se está involucrando y que está... Eh, dando su parecer, su opinión y su experiencia también y su conocimiento eh, como abogada en este tipo de casos. Y no es la primera vez porque ya ella había ido a, a, lo, a visitar varias cárceles en Estados sí. Unidos, a hablar con los presos y todo y luego fue a, a visitar al presidente Donald Trump en ese entonces para hablar sobre la cuestión de los presos en las cárceles de los Estados Unidos. Así es. Así lo que yo, mi opinión sobre este caso, este muchacho... Eh, eh, para mí es racista. Sí. Es eh, eh, algo de, de racismo que hay sobre este juez. Sí, porque que, está raro. Que eso. cantó tanto tiempo. Un accidente. En un accidente. Un accidente donde perdieron la vida cuatro personas, pero han surgido videos en el momento que pasó el accidente, como él se ve devastado. Cumplió todo el tiempo eh, cuando visitó la corte. Duró un tiempo visitando corte. No, no se fue a la huida como hacen muchos que no vuelven más. Y, y se ha lamentado. Hubo entrevistas que, que él dijo, ¿por qué no me morí yo? Se ve que, que a su sinceridad fue un accidente. No le funcionaron los frenos y, y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo usted viene a cantarle ciento y pico de años a un joven que se siente más culpable que cualquiera, Así es. que él lo ha emitido. Entonces usted no puede tener, donde hay violadores que, que lo han soltado por, bajo palabra, bajo eh, fianza, donde hay más casos que no le han dado ni 10 años a gente que han confesado que han matado personas. Entonces no le cantan este, este tipo de condena. Entonces se debe unir todo el latino en Estados Unidos y hacer marchas y protestar sobre este caballero. ¿Eh? 100 no, años ¿Usted lo ¿No está, un, no está eso, matando en vida? Son abusos 110 años, 110 años. Por una persona que fue un accidente. ¿Cumpliendo 10? ¿Faltan 100? Ya lo sabe. ¿Eh? No, la llave le botan Por un accidente Por un accidente donde él se siente más mal Yo te apuesto que él está más afligido Que cualquier familiar de los que murieron Porque ya eso ¿Sí? pasó un año, ¿no fue? O dos uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? O sea, el caso llevó como un año, ¿eh? Sí, un año. Entonces, buscaron la cámara, eh, buscaron eh, especialistas en... En, condu en, ¿En uh, manejo, cuidado, ¿sí? Cuidado, mire. En manejo, <risa> en autopistas, eh, los camioneros, los sindicatos. ¿Eh? Los sindicatos han, han dicho presente, defendiendo a este muchacho, un accidente. Claro. Cosas mecánicas. Que sale de las manos. Cosa que pasa, nadie Cosa quiere Cosa que pasa, nadie quiere matar, nadie no menos nada. cuatro personas. Y se ve el video donde, donde él se... O sea, lo sacan de, del remolque y, y lo ven devastado y todavía él no sabe que ha muerto nadie. Uh -huh. ¿Me entiende Entonces deben eh, derechos humanos a nivel eh, mundial, eh, latino, deben todos eh, hacerse eco de este joven. En las redes sociales también compartir <coughs> lo que es, todo lo que eh, le pasa con este muchacho, porque eh, hay personas que se encizañan con el otro, sin conocerlo, sin saber quién es. Y los cubanos eh, son personas buenas. Eh, algunos americanos no quieren saber de los cubanos, pero imagínense, son humanos y son personas buenas.